Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a mi canal, soy Max y hoy visitamos un poblado de Guinea Ecuatorial llamado Baney. Baney está situado en la isla de Bioko y ha crecido de aldea a pueblo, de pueblo a cabecera distrital. También se conoce como Santiago de Baney. Ha sufrido una transformación que le ha dado una gran resonancia, no solamente a nivel nacional, sino que también al mismo tiempo internacional. En la actualidad existe una casa cultural en la cual se exhibe el arte de la música, el teatro y otros. Hoy simplemente os voy a mostrar un poco sobre este pueblo. Es de decir, que es mi pueblo. Es donde nació y creció mi madre. Y hacía mucho que no lo visitaba. Vamos a ver el antiguo hospital y más lugares. Hay varios grifos públicos en diferentes zonas del pueblo. Esta está averiada y necesita reparo. Esta es una casa antigua, una construida durante la época colonial. So easy. Ahora estamos comiendo cena callejera que preparan en las noches. Hay pancakes, rosquillas y demás. Como veréis, hay muchos jóvenes en la calle, ya que se está celebrando la fiesta patronal del pueblo, Santiago de Baney. Bueno, y ya tendré la ocasión de hablaros más sobre lo que es la fiesta patronal. Este es el fin del vídeo chicos. Suscríbanse y denle a la campana para estar recibiendo notificaciones cada vez que subo un vídeo Muchas gracias por mirar. Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso, que estén bien. Chao.